Espero que se encuentren muy bien Yo soy Tinko, Tinko Saltimanky Y los vengo a invitar a la quinta Quinta, quinta emisión Del festival El Cantar de las Libélulas Nos vemos por ahí Con un poco de payasadas, con un poco de clown De pasadita Por el quinto festival El Cantar de las Libélulas Y nos vemos